¿Cuáles serían sus propuestas desde el Congreso para mejorar el sistema penitenciario? Y que digan tres puntos en lo que entiende este debe de mejorar. Iniciamos con Heriberto Magallanes. Sí, el, el sistema penitenciario, aunque en los últimos años eh, hemos visto una ligera mejoría eh, requiere de, de, de profundos de profundo cambios todavía y, de, y requiere de inversión primero eh, mayor inversión eh, presupuestar mayor inversión económica para la para la construcción de, de recintos que adecuados a, a los nuevos tiempos eh, recintos que, que, eh, que recinto que tengan que estén que, estén, que estén, eh, tecnológicamente eh, amigables para los para lo, para los recursos y para los internos perdón y también eh, como no eh, la educación gracias Vamos. Juan fernández miren yo soy de lo que creo que en vez de de crear delincuentes profesionales nosotros debemos de tratar que son aquellos que eh, en muchos casos entran al, al sistema penitenciario por robo, pero, pero allá adentro se juntan con el con el asesino, se juntan con el narcotraficante y, y hace, y, y lo, en vez de reformarse, lo que hace es nutrirse de, de, de cierto sistema eh, de delito. Yo creo en la reinserción. Nosotros debemos de basar nuestro, nuestro sistema penitenciario más que en lo punitivo, en lo en cómo hacer que esos reclusos eh, que deben ser de, llamados en vez de reclusos internos eh, puedan, puedan eh, volver a la sociedad de manera de manera productiva por por medio de la profesionalización del trato digno y de y de una y de un proceso orientado hacia esa reinserción. Gracias. Olmedo Cava. Sí, mira, eh, la mejoría de los internos eh, no requiere necesariamente la modificación de, de, de la ley, aunque se pudiera revisar, se pudiera revisar la ley, pero realmente eso es una voluntad de, del gobierno de turno, eso es administrativo. Eh, por ejemplo, eh, las la, la, la cárceles modelo eh, que se han venido implementando, si el gobierno se propone Prácticamente puede implementar ese sistema en todo el país y eso no requiere de una ley especial para hacer esa, esa, esas inversiones y, hacer, y, y, y darle esas condiciones a los internos de una manera más digna, ¿verdad? De, de, de, de mejores condiciones de, de, de, de, en su situación. Lo que indica que realmente eh, la modificación eh, de la ley eh, no, no es tan urgente. Yo diría que lo que más urgente es la voluntad política eh, para implementar lo, lo, lo, lo necesario. Gracias.